Lamentablemente la educación virtual eh, no en todas las comunidades educativas está funcionando por motivo de que de no hay lo que es el celular o las computadoras como también el internet no llega a todas las comunidades y la verdad yo hablo por las unidades dispersas de acá de la zona, no llega, no hay alcance del internet y lo, lo más eh, que no hay, son los este, teléfonos, ya este el gobierno ha dicho de que se, se inscriba a cada a este, uno por unidad educativa, imagínense, uno por unidad educativa no va a alcanzar cuántos niños a veces se quedan sin teléfono para poder este, pasar las clases virtuales, yo no opto por eso, porque ¿Cómo? realmente cuesta, uno ve que no hay empleo para los mismos padres de familia para poder conseguir un teléfono o una computadora. Nosotros hemos resuelto de pasar clases semipresencial tres veces a la semana. Esa es la la, este, la opción que hemos tomado por motivo de que los estudiantes no pueden acceder a un teléfono o a una computadora. Por si llamo la la mona kupikisha neauna. Topukuna esta, este, cane na, na manita a una escuela, una nañaba ishkwer palca, oñeca Por favor, ayúdeme, ¿qué nos acaba de decir? Muchas gracias a la señorita que me está entrevistando por llevar esta información a muy lejos, porque sé que van a escuchar muchas personas que todavía la lengua originaria Bécero se habla en nuestra zona, se está impartiendo también en las unidades educativas, donde lo requieren. Y agradecida con Dios también, porque todavía hay personas que la hablan nuestra lengua originaria Bécero. La lengua es muy importante porque realmente nos identifica con nuestra cultura, con nuestra identidad cultural, con nuestro idioma más que todo. Y es como si yo fuera una persona sin identidad, como si tuviera un nombre o un apellido, soy de la zona, soy orgullosa por tener mi cultura que es la lengua chiquitana, bestro,